Son lo peor que ha llegado Son los que hacen lo indebido Se creen los propietarios de la verdad Y no sirven ni para barrer la localidad Si abren la boca mienten Si no la abren siguen mintiendo si lo hacen mal no lo reconocen, si lo admiten la culpa es de otro. Llegaron para cambiarlo todo, se nombraron dueños de la verdad, predicaron un bien estar inexistente, embaucaron a bobos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 es que como nunca están viviendo Mientras el pueblo se hunde Y el país está sobreviviendo Pero esta nación es grande Y vieja en su gloriosa historia Y solo es cuestión de tiempo